Bienvenido a McBurger Town, ¿le tomo su orden? Estoy, tienes que limpiar el baño. No, no voy a entrar ahí de nuevo. Estoy, no te estoy dando a escoger, tienes que ir a limpiar el baño. No, no, literalmente todo estaba en el suelo. No hicieron ningún intento de atinarle al inodoro. Era como si hubieran presionado el trasero contra la pared. La única parte del piso que no tenía popó era la parte donde había un bebé tirado. Ahora...